Y ahora voy a tomar la brocha mágica y voy a... Son cuatro brochas, yo compré dos kits. creo que fue por error. Creo que pedí un solo, me llegaron dos. Eh, déjame tirar esto por otro lado. Hey, bienvenidos a classy Mes. Yo soy Messi. Yo soy Classy. En este video vamos a estar probando unas brochas que son las más baratas que he comprado en mi vida. Las compré en Amazon. Me costaron $2 euros por un kit de brochas no una brocha un kit en realidad tengo dos kits idénticos están duplicadas o sea son cuatro brochas aquí tengo tengo ocho y en este vídeo voy a hacer este look de maquillaje y les voy a ir contando cómo desempeñan estas brochas me hice toda la cara con las brochas así que quédate para que veas cómo lo hice y para que veas si vale la pena comprarse unas brochitas de amazon por dos euros Ya me hice las cejas y me las estoy limpiando con una brochita de Sigma Beauty porque el kit nuevo de brochas no trae ninguna brochita plana así que voy a hacer esto rapidito Lo siguiente que voy a hacer es bloquear un poco mis ojeras antes de ponerme base usando un concealer Voy a tomar esta brochita que es como más densa que las otras para usarla como brocha de base yo tengo el presentimiento de que no va a funcionar porque estas brochas son todas muy suaves y son como más para trabajar con productos en polvo pero les voy a dar una probadita ¿saben qué? se siente mucho mejor de lo que pensé Está haciendo el trabajo bastante bien y muy rápido. Estoy muy impresionada. wow no pensé que iba a pasar esto no lo pensé la base está aplicada y ha acabado bien bonito quedó y voy a tomar un contorno en crema este es de flormar con la misma brocha que acabo de usar para aplicarme la base funciona fácil y rápido La verdad es que la brochita siente de buena calidad, se siente de marca. Estoy muy impresionada, muy, muy positivamente impresionada. Voy a poner un poco de concealer. Y esto sí que me lo voy a difuminar con una esponjita porque el concealer nunca, nunca me lo aplico con brochita. Nunca, no me gusta. Ahora voy a probar esta segunda brochita del kit y la voy a usar para fijarme aquí debajo de los ojos con un poquito de polvo es tan suave creo que para mi gusto es demasiado suave para esta función creo que la usaré mejor para retirarme el polvo por ejemplo ahora me puse mucho polvo y me retiro el exceso para esa función es Perfecta, creo que también sería una buena brochita para highlighter. Lo vamos a probar. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora voy a tomar la brocha grande de polvo y con ella me voy a fijar el resto de la cara. Qué linda, me gusta que tiene esta punta azul. Todas voy a tomar mi polvo compacto de MAC Studio Fix y lo voy a aplicar en el resto de la cara. De nuevo, sin quejas, no veo nada fuera de lo normal o nada feo en la aplicación, se siente tan suave, hasta ahora estoy súper contenta con estas brochas. Voy a usar esta misma brocha grande para usar mi bronceador y este es el Beach Place de misling el color High from Hawaii, y vamos a ver qué tal. Ahí está, súper fácil. Voy a tomar de nuevo la brochita que usé para la base y para el contorno en crema. Para ponerme contorno en polvo encima, un poquito. Solamente aquí. Y lo difumino hacia arriba. Hoy quiero un maquillaje bien contorneado porque me voy a dejar los labios super nude. Hace poco Samantha Jane hizo un video en el que mostró todas sus sombras de ojos favoritas que ella usaba como iluminador y una sombra de la lista yo la tengo. Así que decidí que hoy me voy a poner esa sombra como iluminador y es esta de Watercolors de Kiko Milano en el color 208. Y voy a tomar de nuevo la brochita que usé para ponerme el polvo debajo de los ojos y espero que esto funcione. ¡Oh, my goodness! Wow. ¡Me encanta! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Sinceramente, las brochas han sido un éxito. Me falta una sola por probar y a eso vamos ahora. Vámonos con los ojos. La primera sombra que voy a usar es de Colourpop. Super Shock Shadows y se llama Central Perk. Espero no estar cometiendo un error con usar esta como primera sombra No está quedando bien, se ve como parchosa Pero tengo la impresión de que es la sombra Voy a cambiar de producto, voy a usar una sombra que yo esté muy muy acostumbrada a usar Voy a tomar esta sombrita que he usado como en 20 videos Así que voy a saber si es la sombra o si es... Eh, la brochita no se ve mal no se ve mal han quedado por aquí solamente las marquitas de la primera sombra que me dejó como parchos cada vez se ven menos y no hay parchos nuevos así que no es la brocha Ahora voy a tomar mi paleta Prism de Anastasia Beverly Hills Y voy a tomar la sombra que se llama Parallel Que es el marrón oscuro de la paleta Es un marrón más oscuro que el que me puse ahora Y lo voy a aplicar más bajito en la cuenca y hacia abajo de la cuenca Ya no voy a subir con este más Y así de fácil se difuminó Está de película, en serio Voy a tomar la sombra negra de la paleta Prism Todo con la misma brocha, eh Ahora solo aquí en la esquinita Usualmente para este trabajo de aquí Yo usaría una brocha mucho más pequeña Estoy trabajando con esta porque el kit no tiene brochas más pequeñas El hecho de que tenga que ir más al pasito No es culpa de la brocha, es que es normal, si usara cualquier brocha cara muy grande, tendría que trabajar con cuidado aquí me encanta me encanta difumina bastante bien, bastante fácil no tengo de verdad ninguna queja con esta brochita tampoco ahora si, sí, es que con esta de verdad que no puedo bueno, lo voy a intentar lo voy a intentar, me voy a poner sombra debajo de los ojos con esta brochota, es muy grande para el área debajo de los ojos, miren eso, todo con delicadeza y con cuidadito se puede, estoy que alucino de verdad, eso no es normal, muy buenas, son demasiado baratas, ¿Cómo pueden lograr eso, ese precio, wow. No tengo palabras, estoy wow. Ahora voy a tomar un poquito de pigmento suelto en este azul bello que se llama Cabo Blue de Obsessive, Cons de Obsessive, Obsessive Compulsive Cosmetics o CC. Muy intenso él. Y ahora voy a tomar la brocha mágica y voy a difuminar un poquito entre los dos colores. Ahora voy a tomar un poquito de este blanco brillante. ¡Qué belleza! Me puse máscara, lápiz negro y me puse un poquito de brillo por aquí debajo de la ceja. Ahora me voy a poner un poquito de rubor. Este es de Colourpop y se llama Rain. Esta brocha grandota. Mm, no, porque este es un rubor en crema. Y para eso sí que no es tan fácil porque la, la brochita es muy suave. Voy a tomar un rubor en polvo. Ahora sí, voy a tomar un rubor compacto. Blush Box de Catrice, un rubor compacto normal. Ahora sí vamos a probar. Ahora sí. Esta es una brocha muy muy suave Esta no es adecuada para productos en crema Pero teníamos que probarlo, ¿no? Voy a ponerme un poquito de este labial de Manhattan All in one lipstick en el número 320 Con una brochita Bueno, y por último voy a tomar mi labial nuevo de Catrice, se llama Volumizing Lip Booster y este es en el color 040, Nuts About Mary. Vamos a ver, no lo he probado, lo compré hace un ratito. El aplicador es un poquito incómodo. Me encanta el color, es un color muy bonito para mi tono de piel, muy nude, rosadito. Se siente como si me hubiesen untado menta en los labios, como una sensación fresca. Es como untarte menta holes en los labios. Y este es el look. En conclusión, estas brochas valen la pena, pero, pero de aquí a la luna, o sea vale súper súper la pena son buenas no tengo nada más que decir 2 euros cuatro brochas increíble les dejo el link abajo en la descripción de el video para que las vean estas brochas yo las he visto también en el app de wish llegaron más rápido de lo que ellos dijeron que iba a llegar y bueno no queda más que recomendarlas y estoy esperando otro pedido de otras brochas a ver si también vale la pena, así que suscríbete a Clasimes para que no te pierdas ese video cuando ellas lleguen y recuerda que la semana que viene, en 3 en tres, 4 días me estaré yendo a Italia de vacaciones y voy a hacer un vlog voy a grabar el viaje, las montañas, los Alpes, el hotel y todo lo que estemos visitando por allí regálame un like si te gustó este video, dime si te gustó el look de ojos también. Y no olvides suscribirte a ClassyMes porque solo si te suscribes y el canal crece, yo puedo seguir haciendo esto. Porque si no, entonces no vale la pena. Así que apóyanos y quédate. Chao.